Con 34 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones por parte de los diputados de Acción Nacional, el Congreso del Estado eligió a Amanda Gómez Nava como titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Esta designación se da tras la remoción de Francisco Romero Serrano, quien al ser detenido y vinculado a proceso el pasado 21 de febrero por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quedó imposibilitado para seguir al frente del órgano fiscalizador. En entrevista previa a la votación, el diputado Osvaldo Jiménez López, afirmó que de la terna, quien podría desempeñar un mejor papel frente a la ACE, era Salvador Sánchez Ruanova. Pero creo que es una persona con los conocimientos eh, técnicos, ¿no? Ya en la operación, como funcionario público, no sabría cuál sería su desempeño, pero a juzgar por sus cartas credenciales, digamos, creo que es el más, el más preparado. En tanto, Néstor Camarillo Medina, presidente del PRI y diputado local, señaló que el partido no tuvo ninguna presión o condicionamiento para emitir su voto. Hay conocimiento, hay capacitación, démosle un voto de confianza Y ahora, vamos a ver su desempeño No podemos juzgar a alguien si no ha estado en el cargo Veamos su desempeño Y a ver, aquí nosotros Y ustedes los medios de comunicación Seguramente ahí estarán para señalar eh, no está habiendo un buen desempeño, así que damos voto de confianza a las mujeres. Amanda Gómez Nava es contadora pública egresada de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México y pasará a la historia de Puebla tras convertirse en la primera mujer en ser nombrada titular de la Auditoría Superior del Estado. Permanecerá en el cargo a partir de hoy y hasta mediados de 2029, ya que su gestión será por un periodo de siete años.